Hola, muy buenas a todos, hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno, hemos cambiado de escenario, nos hemos venido al pueblo eh, porque aquí vamos a estar más tranquilos a la hora de, bueno, sobre todo de trabajar y, y de tener un poquillo de tranquilidad. Eh, hemos venido aquí al pueblo, eh, uf, según venía aquí, la verdad es que no he visto casi coches en la carretera, en las calles no está habiendo personas así que está bastante bien eh, luego cuando he ido a comprar en el mercadona como siempre no hay papel higiénico faltaban alguna, algunos productos pero bueno a otros pues la verdad es que tenían la misma cantidad de siempre lo que sí pues eso he llegado como a las 7 menos 10 o algo así y ya a las 7 en punto es que ya han cerrado ha sido curioso el proceso porque al llegar allí, pues el guardia de seguridad te pide que te eches alcohol en las manos, que las laves y luego también el carrito que llevas en las manos, pues que también le eches alcohol, que aunque ellos lo han desinfectado, eh, como tú ya venías de la calle, pues eh, tienes que volverlo a desinfectar. Entonces todo este proceso es un poco curioso. Luego también, pues bueno, en el Mercadona no había muchas personas y lo que es curioso es que, bueno, las personas que había pues iban así con sus guantes y con sus mascarillas. Y es que estamos en una epidemia, aunque aún no nos lo creamos y es que cuesta un poco entenderlo cuando pues hemos tenido tantas libertades durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, somos un poco duros de mollera y claro, pues nos está costando asimilarlo, pero lo que hay que hacer es quedarse en casa y mmm, la verdad que tener cuidado con otras personas para no transmitir pues esta enfermedad. Y bueno, la verdad que yo, como mucho, conozco una persona que sí que tiene fiebre y que se encuentra mal, pero mmm, tampoco es de mucha gente que, que pueda tener esta afección, ¿no? No directamente, al menos. Y bueno, espero que siga siendo así. Parece que, bueno, cada vez se hace, se agrava más el problema... Aparecen más casos, eh, luego también hay más fallecimientos Entonces, bueno, eh, con el tiempo pues ya aparecen los síntomas y ya eh, aparece la enfermedad Claro, supongo que bueno esta va a ser nuestra primera semana de cuarentena Pero quizás nos toque estar más tiempo en casa Así que no sabemos, creo que esto acaba de empezar Así que bueno, espero que os hayáis puesto cómodos y que... ...y que tengáis un plan para pasar estos días... Eh, ...yo espero que pase algo inesperado... ...o que pase algo, yo qué sé... ...que cambie <risa> algo... ...en el pensamiento de, de la humanidad... Eh, con, este, ...con este problema... ...porque bueno, lo que estamos viendo es que... Eh, ...se está reduciendo bastante la contaminación... ...ya que la gente no coge los coches... Eh, ...también las aguas están más limpias... Y es que es esto, cuando tú dejas que la naturaleza pues salga, eh, la naturaleza no le comes terreno, eh, la, la naturaleza termina comiéndote el terreno a ti, te, termina abriéndose paso por decirlo de alguna manera. Entonces bueno, la verdad es que los humanos siempre hemos intentado coger lo que no nos corresponde. Así que bueno. Espero que con esto eh, seamos conscientes de que el problema sí que se puede solucionar, el problema de, el problema de la contaminación, el problema de las aguas contaminadas, de eh, la contaminación que hay en el aire, la acústica, porque es que gracias a esta cuarentena que estamos haciendo, estamos viendo los resultados y han sido unos resultados en muy poco tiempo, así que... Eh, creo que sí que se puede hacer algo dentro de lo que de lo que cabe eh, esta pandemia pues es un poco positiva y luego a ver es un problema porque al fin y al cabo está muriendo la gente más débil la verdad es que lo teníamos que haber atajado antes y haber tomado cartas sobre el asunto pero bueno yo he estado saliendo bueno pues antes de la de la cuarentena y tal eh, luego también a comprar y todavía hay gente que es verdad que no se lo toma en serio y sigue saliendo a la calle como todos los días, ¿no? Había gente paseando y tal, aparte de la gente que pasea con los perros. Ya veremos si esto cada vez se pone más complicado y terminan, pues bueno, poniendo multas o, o tomando medidas. Ya veremos a ver qué pasa. Y nada, no voy a decir tampoco nada más porque es tarde... Eh, ahora he montado eh, todas las cosas, ahí el ordenador y todo lo que necesito para trabajar porque bueno, voy a estar aquí eso en el pueblo pues unas semanas al menos hasta que se relaje las cosas la verdad es que no sé cuánto tiempo me va a quedar aquí pero bueno, he comprado un poco de comida, tampoco pasa nada porque aquí en el pueblo hay un supermercado y ya veremos cómo evoluciona la cosa. Por ahora, pues nada, intentaremos entretenernos de alguna manera y buscaremos la paz interior. <ríe> ¿Quién sabe? Pues nada, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.